Uh, uh, J. Rose, J. Till, John Gott. Uh. No pienso en nada. Ya no pienso en nada. No pienso en nada. Uh, no pienso en nada. Hey, Amén. Logramos lo que soñamos. Uh, no lo puedo creer. John Gott dioses en la tierra y no nos dan el nivel. Bendiciones por donde... Saber. Ellos viviendo si una movie que todavía no la pueden vender. Yeah. Seguimos invencibles, que es lo que te pasa? Que te pasa. Yeah, Por nuestro flow no anda buscando la nasa. Andamos piquete al pastino, las mamis están de mochino, cumpliendo sueños como elito querino, de barrio pero fino. Working my ass off day to day, smoking my doobies with my babe. En mi bloque voy, voy, voy todo violento La vida me enseñó a luchar por esto A mi mamá yo le debo todo esto Gracias a ella estoy parado aquí sin miedo No, yeah. yeah. no pino, no hablo, no veo Tú no sabes por qué Andamos en un carro tintado a los haters Le sacamos el dedo Viviendo mi vida a lo loco cruzándome todo a lo loco I'm saying, nah